Bueno, pues efectivamente la digitalización ha supuesto una, una nueva tarea para la biblioteca que ya llevamos años poniendo en marcha y eh, en los últimos años hemos visto que se ha consolidado, que tiene mucho interés entre los ciudadanos y por eso recientemente eh, hemos firmado un convenio con Red.es por una parte para seguir apostando por esta línea de digitalización y también muy importante para potenciar su reutilización por parte de los ciudadanos. ¿no? Entonces, en este marco pues vamos no solo a seguir digitalizando, sino a tratar de ofrecer herramientas, productos y servicios e incluso tratar de, de, de acercarnos a sectores de la sociedad que seguro que, que una vez que sepan que, que la biblioteca pone a su disposición estos recursos los van a querer utilizar. ¿no? Entonces, el cambio, digamos, es pasar de la, de la digitalización y de la puesta a disposición para añadir a esto una, una, un trabajo activo de, de favorecer su, su utilización. Sí, efectivamente, como, como decía, el papel de la biblioteca en el futuro yo creo que es por una parte seguir eh, aportando infraestructura de datos, por una parte no solo los datos digitales, también nuestro catálogo tiene una enorme riqueza, eh, hablamos de que la biblioteca conserva en su catálogo describe toda la producción editorial española, esto significa que inventaríamos todos los libros, esto significa que describimos a todos los autores, también las materias, todo esto lo ofrecemos en formatos abiertos, reutilizables, siguiendo los estándares internacionales, enlazados con otras bibliotecas. Entonces, esto nos permite digamos, ofrecer una gran cantidad de información, además de todos los recursos ya digitalizados, como decía. ¿no? Entonces, por una parte, seguir en esto y por otra, eh, más allá de ofrecer infraestructura, llevar a cabo acciones, poner eh, a disposición herramientas y no solo para los ciudadanos, también para, para el sector profesional, en el sector de las bibliotecas el nivel de, de recursos y de desarrollo es diverso, entonces también creemos que desde la biblioteca se puede tener un papel de liderazgo a la hora de desa desarrollar herramientas y servicios para otras bibliotecas de manera que esto produzca un ahorro en estas instituciones o les permita prestar servicios sin que tengan que invertir en España todas las bibliotecas en hacer las mismas cosas. ¿no? Entonces, en esta línea queremos avanzar y también por eso creemos que desde Red.es se ha visto interesante la alianza con la biblioteca como una manera de, de, de ofrecer servicios de forma eficiente, por una parte al ciudadano y por otra parte a otras instituciones culturales. El catálogo de la biblioteca ofrece acceso a alrededor de 4 millones de registros bibliográficos y esto supone la descripción de 10 millones de ejemplares porque de una misma obra podemos tener distintos ejemplares. Estamos hablando que esto también supone describir alrededor de, me parece que es un, un millón y medio de autores. ¿no? Esto supone una base de datos muy importante a la hora de identificar personas, que en el mundo de los datos enlazados, por ejemplo, pues es una de las, de las, de las piezas fundamentales, ¿no? saber que cuando hablamos de alguien estamos hablando todos de la misma persona. ¿no? Y también en este sentido de, de apertura, eh, es importante señalar que la, el mundo de los datos abiertos y la reutilización le permite a la biblioteca la posibilidad de ser reutilizador también y de ofrecer también nuevos servicios. Hasta ahora en una biblioteca se buscaba solamente digamos, libros, sin embargo, nosotros ahora podemos traer información sobre los autores de distintas fuentes y ofrecer búsquedas que permitan cruzar información sobre estas personas que son autores de libros y los libros, y así buscar pues, eh, obras escritas por, eh, por mujeres en tal periodo o sobre tales materias, obras escritas por autores que luego estuvieron en el exilio, obras escritas por autores de determinada profesión, etc. ¿no? De manera que también en esto la, la, la, nuestra visión no solo es ser eh, objeto de reutilización, sino también ser activos reutilizadores para ofrecer también mejores servicios a nuestros usuarios.